Barigone NSP. Apoyo para venas sanas. Este producto ya ha recibido muchas críticas positivas. Gran apoyo para mis venas. Se ocupa del problema que estaba teniendo en mis piernas. No más dolor. Funciona bien. Estaba muy satisfecho con Barigone. Realmente ayuda con el dolor en mi pierna derecha por un problema de circulación. Tres al día. Funciona bien. Estoy en mi segunda botella y ya no tengo molestias en las piernas por décadas de venas varicosas. Todos son geniales, puedes sentirlos trabajando. Inmediatamente noté la capacidad de estar sobre mis piernas por más tiempo sin tener que sentarme o elevar mis piernas. Me encanta cómo funciona en mis piernas de 75 años. Acabo de terminar mi primera botella, no puedo esperar para obtener la siguiente. Estuve buscando esto durante mucho tiempo. Es muy bueno. Este producto funciona muy bien. Barigone. Apoya la salud, la fuerza y la función de las venas. Ayuda a apoyar el flujo sanguíneo óptimo al corazón y la pierna. Apoya la circulación. Ingredientes. Extracto de semilla de castaño de indias, aesculus hippocastanum, agente de carga, celulosa microcristalina, cubierta de la cápsula, gelatina, ácido L-ascórbico, vitamina C, semilla de fenogreco. Trigonella en graecum, en polvo, rutina del árbol de la pagoda japonesa, sópora japónica, cogollos, esperidina, bioflavonoides cítricos, antiaglomerante, sales magnésicas de ácidos grasos. Tamaño de la porción 2 cápsulas. Cantidad por 2 cápsulas. Vitamina C 97 miligramos. Extracto de semilla de castaño de Indias, Aesculus hippocastanum referido al 20% de escina, 350 miligramos. Semilla de fenogreco, trigonella foenum graecum, 90 miligramos. Rutina del árbol de la pagoda japonesa, sopora japónica, 60 miligramos. Esperidina 8,4 miligramos. Bioflavonoides cítricos, 60 miligramos. Ingredientes principales. Extracto de semilla de castaño de indias. Rutina. Bioflavonoides cítricos. Vitamina C. Importancia de este producto. ¿Quién necesita varigan NSP? La gran mayoría de las mujeres que han dado luz tienen venas problemáticas. Los hombres también están interesados en este tema. Las hemorroides ocurren no solo después del parto. Prevención de problemas con las venas, en general, concierne a todos. Tratamiento quirúrgico de las varices. Ampliamente aplicado. Un trámite muy solicitado. Escleroterapia, la introducción de una sustancia en una vena que apaga la vena. La vena se convierte en un cordón de tejido conectivo. Sin vena, ¿no hay problema? Venas varicosas. Complicaciones. ¿Por qué las venas problemáticas representan un peligro para la vida? Embolia pulmonar, motivo más que suficiente para iniciar la prevención. Embolia pulmonar. Una embolia pulmonar es un vaso sanguíneo bloqueado en los pulmones. Puede poner en peligro la vida si no se trata rápidamente. Consejo no urgente. Consulte a un médico de cabecera si sí. siente dolor en el pecho o en la parte superior de la espalda. Tiene dificultad para respirar. Estás tosiendo sangre. Estos pueden ser síntomas de embolia pulmonar. También puede tener dolor, enrojecimiento e hinchazón en una de sus piernas, generalmente en la pantorrilla. Estos son síntomas de un coágulo de sangre, también llamado trombosis venosa profunda. Porque la eliminación de las venas, o subcierre, por escleroterapia o láser. No resuelve todos los problemas de las venas. El aumento de la coagulación de la sangre y la falla de las válvulas es un problema sistémico. Resolver el problema en un solo lugar no corrige el error del sistema. ¿Dónde más puede haber problemas con las venas? Donde haya venas. Tanto las hemorroides como el dolor pélvico crónico también pueden estar directamente relacionados con el estado de las venas y su aparato valvular. La insuficiencia venosa crónica, IVC. Es una afección causada con mayor frecuencia por el mal funcionamiento, incompetencia, de las válvulas en las venas. Estas válvulas incompetentes dificultan que las venas envíen sangre de manera efectiva desde las piernas al corazón. En una vena que funciona normalmente, las válvulas unidireccionales se abren para empujar la sangre hacia el corazón y luego se cierran para que la sangre siga avanzando. Cuando estas válvulas no funcionan correctamente y no se cierran, se permite que la sangre regrese a la vena. Como resultado, las venas permanecerán llenas de sangre. Válvulas débiles. Las válvulas de las venas están hechas de una proteína llamada colágeno. Las características del colágeno varían ligeramente de persona a persona. Algunas personas producen colágeno más flexible mientras que otras producen una versión que es relativamente más rígida. Si pertenece al último grupo, sus válvulas pueden ser más susceptibles al desgaste y dañarse más fácilmente. Colágeno. Suplementos dietéticos. ¿Sabías que el colágeno constituye más del 30% de todas las proteínas de tu cuerpo? En diferentes lugares, hay diferentes tipos de péptidos de colágeno. El tipo 1 es sobre todo el material de construcción de la piel, los huesos, los tendones y los ligamentos. El tipo 3 se puede encontrar en la piel y los vasos sanguíneos. Nuestro colágeno combina ambos tipos de péptidos y es una proteína con una solubilidad mejorada. No contiene gluten. Lactosa, paleo y ceto, y, por supuesto, no está modificado genéticamente. Nuestro colágeno combina ambos tipos de péptidos y es una proteína con una solubilidad mejorada. Sobresoporte para el aparato valvular de las venas. El fortalecimiento del tejido conectivo en general también es una ayuda para el aparato valvular de las venas. Mejorar la apariencia, el rostro también responde al apoyo nutricional. Ayuda para embarcaciones. Aparato ligamentario. Cartílago. Todo el tejido conectivo que está presente en el cuerpo humano. Junto con el colágeno, hemos utilizado la condroitina con gran éxito a lo largo de los años para ayudar a las venas. Fotografía. Venas varicosas de la pelvis pequeña. Síndrome pélvico-congestivo. ¿Cuántas mujeres sufren por dolor pélvico crónico? Nadie sabe el número exacto. ¿En qué porcentaje de casos está directamente relacionado con las válvulas de las venas? Síndrome de congestión pélvica. Los síntomas del síndrome de congestión pélvica son dolor pélvico profundo y sordo, dolor peor después de posiciones verticales, como estar de pie y sentado, dolor peor después del ejercicio, como caminar, correr y levantar pesas, dolor durante o después del coito, dolor de espalda y muslos, venas varicosas alrededor de los genitales y en las piernas. La causa subyacente se debe al reflujo, que va en la dirección opuesta, de la vena ovárica que presiona y sobrecarga las venas pélvicas, lo que provoca agrandamiento de las venas pélvicas, congestión, y por lo tanto, dolor. El síndrome de congestión pélvica parece ser una causa poco reconocida y poco diagnosticada de dolor pélvico. En las mujeres, como el dolor pélvico crónico puede ser causado por una variedad de condiciones, el diagnóstico del síndrome de congestión pélvica a menudo se retrasa ya que los médicos se inclinan más a. Organizar pruebas para descartar condiciones más siniestras como infección, inflamación y cáncer en el intestino y otros órganos pélvicos. Venas varicosas de la pelvis pequeña, deterioro significativo de la calidad de vida. En los síntomas de esta enfermedad, no hay indicaciones claras de que deba buscar un problema en las venas de la pelvis pequeña. Y los síntomas son similares a los de otra enfermedad, a menudo reciben tratamiento para ellos. ¿Cuáles son las soluciones? Si la enfermedad se ha producido, la medicina ofrece métodos y operaciones conservadoras. Si es necesaria una operación, se lleva a cabo. Agradecemos a la medicina y a los médicos por su ayuda y todas las oportunidades que nos brindan para mantener la salud. ¿Y por qué se necesitan suplementos de NSP para cualquier solución? Porque el número de venas no cambia. De hecho, pueden ser menos. Pero inicialmente fueron creados exactamente de la misma manera en que fueron creados. No hay garantía de que una operación exitosa en un lugar proteja las venas en otro lugar de los procesos globales que ocurren, por ejemplo, a nivel hormonal. O, en el sistema de coagulación de la sangre. O en el tejido conectivo. Por cierto, para cualquier patología siempre se considera la posibilidad de una terapia conservadora. ¿Por qué no consultar a su médico sobre la posibilidad de utilizar venotónicos naturales? Natural e innegablemente. Los productos de la compañía NSP están creados para la prevención activa. El valor de la prevención está en su inicio oportuno. Varigone NSP combina bien con omega-3, condroitina y colágeno. Creamos honestamente. Creamos para ti. Cada semana producimos millones de cápsulas, tabletas y otros productos. Sabemos que fueron producidos de manera justa, porque los producimos nosotros.